¿Qué tal? Buen día, buenas tarde, buenas noches. Mi nombre es Cristian y te vengo a contar una historia que te iba a infartar, así que prepárate, ponete cómodo, hacete el café y prepárate para escuchar la noticia más escabrosa que puedas escuchar en tu vida. Resulta que bajo unos, unas investigaciones he descubierto que los seres humanos adentro poseemos unos animales que viven muchos, muchos años. Estos animales se identifican con el nombre de Ácaros Demodex folliculum y Ácaros Demodex Brevis. Hasta ahí todo normal. Eh, descubrí parásitos en el cuerpo, solo que son muy grandes. Pero lo que descubrí es que estos parásitos son alienígenas que viven 300.000 años, 350.000 años. O sea, ¿qué hacen adentro nuestro estos parásitos? Nacen. O sea, que nuestra vida solamente es para que nazca un parásito que va a vivir como 350.000 años. O sea, si quieres un ejemplo para que entiendas de qué se trata tu vida, eh, con un ejemplo, imagínate un huevo donde nace un pollito. Bueno, esa cáscara del huevo somos nosotros, solo servimos para que venga un pollito. bueno nosotros somos la cáscara del huevo que incuba una clase de alienígenas que tienen forma de parásitos que a partir de que crecen un poquito más grande que, que algo pequeñito se vuelven invisibles y siguen creciendo o sea tenemos parásitos dentro del cuerpo que miden más de dos metros que son gruesos y no se mueven nunca jamás en la vida o sea que viven ahí adentro tuyo sin moverse bueno esas son todas las señales que vos sentís de que te late el ojo, que el brazo el tic nervioso, que los ruidos en la panza, que siento que algo me camina por la pierna, que me dio un ataque de pánico, que te, bueno que me dio sueño, que siento la cabeza bombada. Bueno, todas esas cosas son los parásitos comiéndonos día tras día. ¿Para qué? Para que no, eh, para que no vivamos la cantidad de años que tenemos que vivir. ¿Qué vengo a descubrir paralelamente con esto? Que nuestro cuerpo está diseñado para ser eterno, o sea, somos eternos siendo comidos por estos animales extraterrestres y estos animales extraterrestres hacen que nuestra vida eh, llegue hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60, 80 como máximo, siendo que en realidad somos eternos. Esa es la noticia que tengo para darte en esta Navidad. Somos los huevos de unos alienígenas que viven 350.000 años, mientras que estos huevos, que somos nosotros, somos eternos. Pero...